Erson, Brian, Madeline José. y Josué. En la zona occidente de Honduras se encuentra el municipio de Erandique, departamento de Lempira un pueblo pintoresco donde se desarrolló el proyecto fortaleciendo la resiliencia de los agricultores de pequeña escala de las comunidades vulnerables del sur de la empira bueno primero iniciamos organizando a los grupos y luego empezamos a ver qué necesidades en base al diagnóstico que habíamos hecho qué cosas eran las más inmediatas que había que tomar entonces nosotros empezamos a capacitar a, la, a los productores, a las familias, en buenas prácticas agrícolas, cómo sembrar para tener mejores rendimientos y mejores resultados en la producción y que esto pues, les ayude a tener el alimento disponible en el hogar, pero también que de los excedentes puedan generar ingresos. Creíamos que la respuesta de la Cruz Roja era más en alerta temprana o en, o en eh, ya intervenciones de, de situaciones de riesgo, ¿verdad? o recuperación de, de, de vidas por, por el estilo, pero cuando vino la entrevista, comprendimos que, que no solo es eso, participar en emergencias, el, el, la labor de la Cruz Roja, sino que comprendimos que realmente la Cruz Roja tiene amplia experiencia en, en, en desarrollo. Y la dificultad que nosotros teníamos era que hacíamos todo tradicional, verdad. Nosotros eh, los semilleros los hacíamos directamente el suelo y cuando venían la, las lluvias, eh, en vez eh, las semillas él, se la llevaba la misma lluvia o sino también eh, los animales, verdad, insectos. Nosotros hemos aprendido muchas cosas porque primero les enseñaron a seleccionar la parcela, de allí les enseñaron a, a encalar, ver anales de, de agua. Para poder fumigar, les enseñaron cómo se puede fumigar también con químicos orgánicos, que ya no hay contaminación, no que orgánicos, hacer boneras orgánicas, y los dieron también las herramientas, los donaron ahí también sistema riego, todo eso, y nosotros les sentimos contentos porque sí les han apoyado en todo eso. Eh, que data ya eh, de más de 154 años a nivel del mundo y es una organización que ha crecido tanto que ahora no solo es el tema del socorro en primeros auxilios, no solo son las ambulancias, no solo somos el tema de banco de sangre, pero cuando hablamos de todo esto en el mundo hemos crecido tanto que ahora eh, eh, actualizándonos debemos de estar en nuevos retos que, que el mundo exige. El objetivo de este proyecto es eh, tratar de diversificar el acceso a medios de vida con iniciativas eh, que sean sostenibles por parte de la población. Tenemos tres grandes componentes, uno precisamente el, el, la mejora de las condiciones de seguridad alimentaria de la población, el segundo el fortalecimiento de la sociedad civil, es decir, que, que, que los pobladores de allí puedan organizarse en torno a estas iniciativas y puedan mejorar sus capacidades no solamente de producción sino también de comercialización, reforzar las capacidades de resiliencia eh, en materia de cambio climático en esa zona que es una zona muy afectada por el cambio climático. El municipio digamos, de Randique y las comunidades eh, que, se, que se incluyeron en el proyecto, que no son todas las del municipio, eh, pues se seleccionaron por una serie de circunstancias que, que caracterizan eh, la zona. Eh, la más importante, sin duda, es que eh, Erandique que es uno de los municipios que se encuentran en el, en el que, es, así se viene llamado, el corredor seco, que es una zona, eh, digamos, de, de la parte sur uh, de Centroamérica y que está, en los últimos años, está viviendo una crisis bastante fuerte eh, de sequía. Hay un bastante número también de mujeres que quizás se, se someten más a, al hogar, a estar cumpliendo con todas las obligaciones, porque es una obligación también, ¿verdad? Pero también tiene que considerar nuestro esposo que también tenemos nuestro derecho de poder darnos un día, de poder darnos unas horas y que tenemos los mismos derechos que ellos, ¿verdad? La mujer de nuestro territorio fue potencializada a través de la intervención de la Cruz Roja. ¿verdad? Muchas mujeres en nuestro sector tienen aquella tradición de estar un poco sometidas a la familia, al marido ¿verdad? y su trabajo ha sido más en la casa, en un doméstico, pero con esta intervención pudimos ver cómo tiene la mujer Lenca, nuestra mujer, esa capacidad de, de, de, también de participar en el desarrollo de su familia, de su comunidad y hasta de su municipio. ¿verdad? La, prácticamente la mujer se tiene que dedicar a la, a la cocina. Y, y habiendo esto, quizás no, no simplemente es eso, sino que podemos nosotros salir, ver a, a futuro, pues, y poder pensar en algo diferente. Eh, le hice a mi esposo, deme y deme. Pero hoy yo veo con mis ganancias que hago. Digo, yo, bueno, esto voy a comprar esto y esto. <risa> Yo siento que sí nos ha cambiado bastante la vida porque a través de las capacitaciones incluso nos damos cuenta cómo administrar nuestros propios recursos familiares, ¿verdad? A cómo abrir espacios en el mercado cómo... Cómo llevar el control de, de todos los ingresos. Es que todo es dinero que tenemos aquí, porque fondo que nosotros no sabíamos de producir va. Éramos productores, pero de nombre. Hoy no somos productores de, de con hecho, verdad, porque estamos produciendo. Nosotros eh, trabajábamos cada quien en su en su casita, pero más hoy que vino Cruz Roja empezamos a organizarlos y ya hoy somos diferentes porque tenemos el grupo y además de eso tenemos la red que vamos a, a, a vender productos en la plaza de Grandique también. Bueno, nuestro sueño es tener nuestro propio local donde poner ya el comedor, no estar en ambulantes. Hasta ahorita sí solo estamos con lo básico, pero sí llevamos visión a, a crear un día, a, a elaborar lo que son los uniformes. No, yo les agradezco mucho, porque ellos principalmente no han visto colores, ni religiones, ni nada. Ha parecido así, ¿verdad? Sino que ellos siempre, todo desde que uno quiera estar en las organizaciones. Bueno, yo pienso que es mucho más diferente hoy porque yo sé que cuando nosotros tenemos, producimos la hortaliza. Eh, número uno que, que nos van a llegar ingresos económicos ¿verdad? vamos a tener el dinero para poder comprar cosas para la familia que en vez está en la escuela, en el colegio y también vamos a tener eh, la verdura para poder consumirla para la familia y esa es una forma de, de, de cambio de vida porque nosotros ya no somos igual a antes ya nosotros sabemos qué hacer y poner en, en práctica pues, las buenas prácticas prácticas agrícolas, porque sabemos que de ellas es que nos vamos a sacar buenos rendimientos nosotros en la parcela. Que la población hondureña entienda que la Cruz Roja es más que una ambulancia, es más que un banco de sangre, que una unidad sanguínea, sino que le estamos inyectando esa esperanza y esa vida a muchos hondureños. En nombre de la gente que recibió este beneficio le agradecemos a Cruz Roja Española, a Cruz Roja Hondureña nos dejan una herencia instalada. Eh, con capacidades eh, constituidas en las comunidades que fueron intervenidas. Y dejamos en la historia de los libros de esta municipalidad registrado su eficiente colaboración con el municipio por 18 meses. Solo que había que, para andar atendiendo enfermos, llevarlos a irnos, había que, que caminaban haciendo. Primero, al principio, decía que venía la Cruz Roja y todos esos... Algunas gente no, no, no, no, no, no querían participar porque decían que solo para hospitales o para escuelas públicas venía la, la Cruz Roja o para, o para sacar enfermos, pues. Al inicio fue divertido, ¿verdad? Porque Cruz Roja, yo vi Cruz Roja, ¿quién se enfermó? o ¿Qué pasó? No, que va a entrar la Cruz Roja, pero ¿quién quiere dar sangre? <risa> bueno, eso es lo que nosotros entendíamos, pero después que vino Cruz Roja a este lugar nos dimos cuenta que ellos no venían. a ¿eh? atender enfermos, sino que venían con una meta para poder apoyar al agricultor. El tema de, de que la gente no, no considera Cruz Roja solamente como una organización que tiene ambulancias y cosas de ese tipo. En el momento en que eh, los beneficiarios y las beneficiarias reconocen que somos mucho más que eso y que podemos realmente ser un elemento de apoyo y de activación en sus comunidades, pues hemos logrado como organización, por supuesto, pero también, eh, digamos, a nivel social, ¿no? que, que, que Cruz Roja sea considerada un actor social en, en este país, tanto a nivel local como a nivel, a nivel nacional.